Hola, buenos días a todos. Hoy era obligado a hablar de eh, lo que ha sucedido. Noticia que ha salido en todos lados en prensa, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas en la que eh, determina de manera bastante clara y luego veremos la sentencia que eh, la normativa eh, del de 720 aprobado o instigado por el señor Cristóbal Montoro ha sido declarado ilegal en los dos aspectos más relevantes. En primer lugar, considera el Tribunal Superior de Justicia de las Uniones Europeas que el hecho de que algo no prescriba nunca es a contrario a derecho comunitario. <coughs> y en segundo lugar, considera que las sanciones derivadas del incumplimiento de la presentación del modelo 720 son desorbitadas y por lo tanto considera el tribunal que esa norma es ilegal e invita a España a modificarla. Entonces me gustaría hacer un pequeño resumen eh, del de vídeo que en el mes de septiembre del año 2021 eh, se grabó y tuvo la amabilidad el señor don Alejandro del Campo, que es aquí el protagonista a todas luces de todo esto y por lo tanto, todos los españoles eh, que han sido injustamente tratados desde el punto de vista fiscal, le deben eh, un especial agradecimiento a él, porque he de decir que él en este tema no ha, eh, lo ha hecho por eh, razones económicas ha sido absolutamente altruista, le pareció que eh, aceptar esa situación era, era absolutamente inaceptable y decidió de manera altruista, porque digo de esto no cobraba nada, sino más bien gastaba, rebelarse y ir contra un organismo de eh, una jerarquía eh, en, en el ámbito judicial superior, como es el Tribunal Superior de Justicia, primero la Comisión Europea, que era la vía posible. La, la Comisión Europea se pronunció en contra de España diciéndole que era ilegal. España debió meter esa carta en un cajón y dijo a mí hasta que no lo diga un juez, no nada. Pues bien, el juez ya lo ha dicho. El juez lo ha dicho y lo ha dicho muy claramente. Pero bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es hacer un pequeño recordatorio ¿vale? de eh, aquella conversación en la cual de forma eh, por su sentido común, porque es un grandísimo experto, eh, y porque sabe mucho de fiscal y lleva muchos años, pues él ya pronosticaba lo que iba a pasar. ¿vale? Y yo, que le conozco ya hace muchos años también, estaba absolutamente de acuerdo con él que eso iba a pasar. Eh, y luego veremos qué es lo que los contribuyentes pueden hacer si se han visto afectados por esta norma y están todavía dentro de plazo para poder eh, hacer acciones eh, de esos eh, importes muy superiores, muy relevantes, que tuvieron que pagar para regularizar por no a la amnistía, van a tener derecho a que se los devuelva la, la, eh, la Hacienda Pública. Pero eso lo explicaremos posteriormente eh, al final de, de toda esta historia. Es un poco larga, pero es que no hay otra manera de explicarlo bien. Si no, lo hacemos largo. De momento paso a recordar el famoso vídeo eh, de la entrevista con Alejandro del Campo, de los puntos más importantes, y veréis como él, de una manera muy clara,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 o consideraba comprensible, pues eso que se eliminara el plazo de prescripción Pues la sentencia es muy clara y, y vamos a ir al garano, ¿eh? porque aquí se hace una serie de eh, consideraciones de todas las sentencias. ¿vale? Y además de decir la sentencia que es ilegal la norma, además considera que se ha aplicado. Eh, se ha aplicado todas estas eh, sanciones que amenazaban aplicar, se han aplicado en la realidad. Y todo este tema de la, no de la imprescriptibilidad de facto es aplicado. Es decir, todos los argumentos de defensa de España eran absolutamente falsos, vale y parece mentira que un país pueda mentir así, a un país comunitario. Pero bueno, me voy a ahorrar comentarios críticos porque ya es suficiente tendrá España ahora para ver qué hace. Eh, nos vamos a ir al punto fundamental, ¿eh? que es lo que se lee siempre en todas las sentencias. El fallo dice lo siguiente. El Tribunal de Justicia decide 1 declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 y 40 del acuerdo sobre el espacio económico europeo de 2 de mayo de 1992. Al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en extranjeros tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de sus activos como ganancias patrimoniales no justificadas sin posibilidad en la práctica de ampararse en la prescripción, al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional, proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o derechos que puede acumularse con multas de cuantía fija, y al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto este para la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en el contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado. límite. Último, condenar en costas al reino de España. Pues esta sentencia por sí sola lo dice todo, ¿vale? Y ahora yo simplemente quiero hacer una reflexión. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque claro, el tribunal de justicia dice es ilegal vale. y es ilegal. ¿Qué significa? Pues Significa que a partir del día de hoy esa norma no está en vigor. Esa norma no está en vigor. Había un tribunal que ha ilegal, ¿vale? por lo tanto, no se puede seguir aplicando. Entonces España, ¿qué tendrá que hacer? Pues aquí hay dos momentos temporales que hay que analizar. ¿Qué pasa con los señores que regularizaron su situación tributaria al amparo de una norma legal. Están dentro de plazo para solicitar una devolución eh, de ingresos eh, indebidos ¿vale? por haber pagado muchísimos más impuestos, en algunos casos igual 15 veces más de lo que deberían haber pagado o 20 veces más. Pues los señores que han interrumpido la prescripción. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta la fecha en la cual se produjo la regularización. Vale, y si han presentado, digamos, un escrito, ¿eh? su asesor o quien sea, solicitando que no sean de acuerdo y solicitando la devolución de ingresos indebidos o realizando algún acto interruptivo de la prescripción entre los cuales todos están recogidos en la Ley General Tributaria. Si están en plazo ¿vale? en estos momentos, mañana, pasado, pueden presentar ante la Agencia Tributaria una solicitud de ingresos indebidos que eh, no puede de ninguna otra manera la red tributaria más que acatar. ¿Vale? Porque eh, ha sido clave legal, es decir, la norma ya no está en vigor y es como si nunca hubiera estado en vigor cuando lo se lleva. ¿vale? Eso primero. Segundo, sé, me consta, vale, no lo sé porque no me lo explican directamente, pero que hubo gente pues, que le pareció tan injusto esto que dijo yo no lo voy a aceptar. Pero ¿qué pasa? Que se encontraron con que el, el intercambio automático de información fiscal que fue promocionado por la OCDE, Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, estableció un sistema de intercambio automático vía mm, informático, es decir, el banco o el país en, en cuestión tenía que enviar la información al país de residencia de la persona que tuviera dinero fuera de su país y por lo tanto estaban bastante acorralados. Pero bueno, hubo algún, supongo, listo o imaginativo que a lo mejor consiguió eh, eludir, digamos, este reporte. Pues bueno, pues estos ahora se supone que España lo que hará es eh, la norma, como dice Alejandro, la norma 721 y eh, dejará que estos señores regularicen. Y además ya le puede venir bien, porque ahora que, a que va a tener que volver, pues ya le interesa que los que no fueron vayan, porque no está el horno para bollos. Después de eh, la situación económica en la que ha quedado España, después del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, España no está para devolver millones y millones. Es que estamos hablando de millones y millones. ¿eh? Es que podría poner un ejemplo de cómo se tenía que haber regularizado antes de la norma 720 ilegal Montoro y si no se hubiera aplicado la norma de ilegal Montoro. Y diríamos que los, los, los, estos son súper relevantes. Es decir, pues, imaginemos que tuviera 10 millones de euros fuera ¿vale? y en, el, en los últimos cuatro años hubiese eh, eh, realizado ganancias de capital o hubiera percibido rentas. Imaginemos ¿eh? por importe de 100.000 euros, pues que tenía que pagar el 23% de 100 1000 euros. ¿no? Y sin embargo, le dicen que va a la base general vale y que tiene que pagar pues el marginal que corresponde, que podría ser, ser, ser cerca del 50% más los intereses, más las sanciones, más la de 100, 100 150 Es decir, de los 110 millones se quedaría sin nada prácticamente. En lo cual estamos hablando de 23.000 euros versus más de 10 millones de euros. Imaginaros eh, la relevancia que tiene el asunto. Entonces aquí mmm, tiene que hacer un ejercicio España de eh, voluntarismo. ¿Vale? Porque eh, la cosa es, se les pone complicada y sobre todo una reflexión es que como no se aplica ni la segunda ni la tercera vez que pasa, sino que les ha pasado varias veces con impuestos, sucesiones, discriminando residentes y no residentes, el caos brutal que tienen eh, de, de dumping fiscal entre las distintas comunidades autónomas donde unos tienen impuestos, otros tienen modificaciones, otros no. Es decir, es un sistema que para mí no funciona y que tiene que cambiar ni que haga una reflexión. ¿eh? de que a nadie se le vuelva a ocurrir, a ningún ministro de turno, listillo, aprobar una norma ilegal porque al final hay alguien por encima. Desde que España decidió adhesionarse y formar parte de la Unión Europea, pues está sujeto a las normas de la Unión Europea y no puede hacerlo lo que da la gana, que es lo que hubiera pasado si todo hubiera quedado eh, a nivel nacional. Esta es mi reflexión y, y mi recomendación para los que se hayan visto afectados por esta eh, norma absolutamente ilegal, que vamos, ya decía en el vídeo con Alejandro, ¿no? que es que lo único que no prescribe pues son eh, los delitos de lesa humanidad ¿no? y el genocidio. Pues por pues eso, han tratado a los señores que, eh, que yo no digo que esté bien, ¿eh? pero que en aquella época, pues oye, pues, eh, que han ocultado sus capitales en el extranjero. Prácticamente, pues eso, como genocidas y como asesinos en masa. ¿eh? Esa es la reflexión que tengo que hacer. Y también quiero decir una cosa ¿eh? yo no, mmm, no me manifiesto políticamente ni voy a decir nada, pero de esto no tiene responsabilidad ninguna el Partido Socialista. El Partido Socialista se ha encontrado con un abuso de Montoro y que ha hecho? Pues bueno, esto es lo que hay, es que como ahora lo rectifiquemos, vamos eh, a hacerla a esta. He intentado ganar tiempo, pero yo creo que ellos mismos sabían que el Montoro había patinado de forma lamentable. Primero, ti a tirar forma lamentable porque una amnistía, para mí, es absolutamente va contra la ética. Es decir, eh, el pobre señor que paga sus impuestos religiosamente se ve perjudicado frente al que se ha escondido y resulta que luego menos. Eso no, no puede ser. Y encima luego mete la pata para amenazar a, y que todo el mundo fuera de la amnistía. Amenaza con ya veréis lo que os va a pasar si no vais. Pues mira, ya hemos visto lo que ha pasado Que cuando haces algo ilegal, ¿Eh? por muy ministro que seas y además tendrías que asumir responsabilidades personales, señor Montoro, ¿eh? y no es que te tenga una especial admiración, pero es que te convertiste en un cacique en los últimos tiempos, pues tendrías que asumir tu responsabilidad, ¿eh? porque el responsable de todo esto eres tú, y el responsable de que España vaya a tener que pagar y devolver millones, eres tú. Así que hace una referencia. Los que estén a tiempo de hacer algo, que lo hagan, ¿vale? esta norma nunca ha existido y que regularicen como se tiene que regularizar. Vale. Es decir, por las ganancias de capital o las rentas que se hubieran generado los últimos cuatro años. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasará después? Pues lo que pasará es que se aprobará un modelo 721 que será más razonable y que cumplirá con lo exigido por la Unión Europea. Esto es lo que yo pienso ¿eh? y que probablemente sucederá. Si queréis más información, pues me podéis llamar. Yo estoy muy en contacto con Alejandro. Creo que es la persona adecuada para llevar eh, determinados casos complejos porque se atreve, porque es valiente, porque además se merece eh, que la gente le, le pregunte porque es el tío que lo sabe. Es el tío que ha conseguido esto y lo ha conseguido de una manera altruista sin ganar dinero y beneficiando a muchos. Gracias a todos. Eh, y bueno, despedirme simplemente pues eso, con un agradecimiento a Alejandro del Campo. Vale, porque no ha sido solo este el primer caso en el cual él ha tenido. Eh, la valentía, iba a decir un para la valentía de atreverse a ir contra un, un monstruo como puede ser pues, en España ¿no? y, y siempre con éxito, porque él cuando ve algo injusto, él lo detecta y sabe lo que tiene que hacer. O sea que desde aquí, sinceramente, le mando un abrazo a Alejandro y le doy mi más sincera enhorabuena, porque gracias a él se ha hecho justicia.